Hola familia, regresamos con el video que les prometí, donde vamos a platicar de cómo llenar esta solicitud para su adventure correctamente, porque tal vez esto está causando que muchos de ustedes no hayan escuchado, escuchado respuesta de Apple, ¿ok? Vamos a ver si lo podemos hacer rapidito y en la descripción del video les voy a poner el link de todas estas páginas. Lo primero que tienen que hacer es asegurarse que entiendan que van a tener que pagar los Venture Dues, la renta mensual de tener su negocio. Esos se van a pagar. Tienen 7 días para pagar a principio uh, de cada mes si no pagan siete días después de que les digan ya es hora de pagar su renta, les van a cerrar el negocio. Ya no los van a dejar tener este, met Metaventure, este MetaVenture. Importante que sepan cuánto se puede pagar al mes, dependiendo en qué ciudad estén, cuántos negocios del mismo tipo de MetaVenture hay en esa ciudad. Hice un video el año pasado hablando más sobre esto, esto cómo ellos, los de APPLAN, van a calcular la cifra de la renta ok luego eso también importante que no había entendido bien esto pero parece que pueden mandar tres imágenes diferentes y tienen que ser de diferentes medidas una va a ser para la página lo que llaman el homepage, luego el portrait y luego el desktop cada una tiene diferente medida y les voy a enseñar cómo pueden hacer esto gratis ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos cómo hacer esto. No tenemos un programa, pero parece que encontré una forma de hacer esto. Estaba yo viendo hace ratito sobre los negocios para hacer el video. Y me vine aquí al de Loyo Doyle. Él tiene diferentes imágenes. Tiene esta, que es la principal. Y si entramos aquí a ver la, su mercancía. Tiene esta donde está el balón que está cubierto en llamas. Esas son dos imágenes. Parece que que podemos meter tres imágenes diferentes que se van a usar en diferentes. Se van a usar en diferentes lugares. Creo que esta es la del desktop background. Creo que es esta la de atrás, la que está aquí con el balón en llamas. Aquí tiene el nombre de su uh, negocio. Y ¿dónde estamos donde me regreso. Esta imagen creo, creo que será el homepage background. Creo, pero no estoy seguro. Una cosa sería que les mandara mensaje a los de Aplan preguntándole cómo, dónde se van a usar bien estas imágenes o pregúntele a, pregúntele a alguien que ya tiene su Meta Venture. ¿Cómo fue que, dónde pusieron las imágenes estas? Pero parece que pueden subir hasta tres diferentes imágenes diferentes. Ok, importante que entiendan eso. Si tienen 10 días para mandar estas imágenes una vez, que reciban el correo diciéndole que los de Upland les dicen que ya recibieron su solicitud de MetaVenture. Tienen 10 días si no la hacen. Tal vez no los acepten o se tarden más. ¿Por qué? porque digo? ¿Por qué digo eso? Porque acá dice MetaVentures are launched in batches. Que las MetaVenturas las abren lo que llaman ellos batches en grupo. Y creo que por esto, por esto hay una confusión del, de, los, de todos los jugadores que piensan que hay favoritismo en esto de las MetaVentures, porque algunos jugadores apenas meten su aplicación, su solicitud, y los aprueban en 2, 3 semanas. Hay jugadores que metieron su solicitud hace 3, 4 meses y todavía no les, les mandan respuesta. Puede haber diferentes factores, factores por los cuales se están tardando con esas solicitudes, pero digamos que cada 3, 4 meses es cuando meten todas estas ventures dentro del juego, digamos que, que sea el, el primero de mayo, ¿verdad? Cuando van a ser el siguiente. Si yo llené mi solicitud a principios de año, en enero, y otro jugador metió su aplicación esta semana, a los, y sacan todos estas los patches, todo el grupo a principios de mayo, se ve que este jugador que metió su solicitud a finales de abril tuvo favoritismo porque yo lo metí desde cuando y se tardó. Por eso creo que se, que se ve así, porque no los, no los aprueban, no sacan esas meta ventures uno a la vez, sino en grupo. cuando es que sacan todos las MetaVentures en grupo? No nos han dicho. No sé si es cada, cada trimestre, la verdad no sé. Pero tengan, por favor, en cuenta esto. Otra cosa que habla aquí es que ustedes están de acuerdo que Apple no se hace responsable de cuántas ventas van a tener ustedes, sino que ustedes son los responsables de cualquier pérdida, las promociones de su negocio. Ustedes, ustedes tienen que echarle ganas a esto, familia. Aquí, ¿qué tipo de meta venture tienen que tener? Lo mínimo. Importante que sepan que va a ser un showroom, una fábrica, un, una tienda de leyettes, de exploradores ponen su nombre, nombre de usuario en el juego su nombre de usuario en el discord de Aplan importante familia de que no lo saquen del, del discord de Aplan porque va a ser difícil que abra un meta Venture, ok uh, vamos a ver su correo que está relacionado con Aplan aquí el nombre de su negocio de su meta Venture, que no exceda 30 caracteres los espacios incluyen por ejemplo que le ponga yo al mío barrio latino ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 con el espacio, 8, 9, 10, 11 12, 13, solamente pueden tener 30 caracteres ok otra cosa importante que dice que no está permitido el IP, Intellectual Property, propiedad intelectual por favor no pongan por ejemplo a para el latino Star Wars, este nombre ya está registrado. Es propiedad intelectual y no me lo van a aprobar. Importante que sepan eso. Busquen algo original, por favor. Ponen la calle de la propiedad donde van a poner su negocio. La ciudad. Si van a hacer una fábrica de los map assets, map assets de los adornos, pongan ¿Cuántos Spark tienen? Necesitan un mínimo de 5 para poder eso. Si no, digamos que va a haber una tienda de legits o de exploradores. Voy a poner Na. Importante que pongan eso, Na. Si no llenan esto bien, es posible que no les aprueben su MetaVenture. Después, su, la descripción de su MetaVenture. Aquí, muy importante, familia. Aquí se va a hacer esta sección aquí ve que aquí dicen welcome y termina aquí en tricks bueno también aquí dice que pueden incluir links para para una página si tienen su si van a hacer y les recomiendo esto familia importante que hagan esto crean una cuenta en el twitter en el instagram mínimo no sé en el facebook para su negocio para que empiecen a hacerle promoción es la responsabilidad de uno mismo promover nuestro negocio. He visto jugadores que cada rato están poniendo cosas en el Twitter, en el Facebook, tal vez Instagram. Ustedes tienen que echarle ganas, ponerle unas 2, 3, 4 horas de trabajo para hacerle promoción a su meta venture. Lo que yo voy a hacer cuando haga mi meta venture de transporte o el de la granja en el futuro en un año, Voy a poner la mitad en inglés y la mitad en español. Y voy a poner mis redes sociales, el canal de YouTube y más que nada, y a lo mejor el de Twitter. Pero tenemos límite de 425 caracteres, mitad en inglés, mitad en español. Tienen que tener una ya una, un edificio ya construido antes de mandar esta aplicación, esa solicitud. Okay. Entre más grande, más inventario pueden tener. Si son fábricas, es lo que pueden tener. También esto este número para ustedes que quieren hacer sus fábricas, importante que le tengan, que le entiendan, perdón. Una fábrica pequeña solo le pueden poner máximo 12 Sparks para producir NFTs. Si yo tengo 10 Sparks, no me conviene construir una de esas. Me conviene por lo menos un mínimo una de 10 para que así produzca más producto, fabrique yo más, pero si sé que ando buscando tesoros o que compro Sparks entonces mejor compro digo fabrico una de 25 una fábrica larga grande, nivel 1 porque el límite es 25 pónganse a pensar eso, porque si construyen una chiquita, una pequeñita solamente le van a poder meter máximo dos Sparks, quiere decir que no van a poder, poder producir muchos nfts importante que le entiendan eso luego aquí aquí le ponen que sí que van a pagar su renta si no le cierran el negocio aquí familia usen escriban en español primero pero qué más quieren uh, compartir sobre su negocio su meta venture les recomiendo que incluyan algo que diga que uno de los propósitos de su venture es ayudar a la comunidad de habla hispana, que ustedes se van a enfocar en esos jugadores, para que tengan una mejor experiencia en el metaverso dentro del juego. Les recomiendo que pongan algo así. Los de hablan siempre quieren ver, así como en la, en la vida real, cómo ustedes van a resolver el problema del consumidor. El problema del consumidor muchas veces de nosotros es de que no hablamos inglés, no escribimos inglés y muchos de los jugadores se les hace más cómodo tratar con un empresario que hable español. Por eso les recomiendo que pongan eso en la descripción. Escriban en español primero usen el Google Translate, el traductor de Google, para traducirlo al inglés. OK. Bueno vamos a hablar sobre de estas imágenes. Para que hagan estas imágenes por estas medidas, y esta, este link lo voy a incluir en, el, en la descripción del video, se si vienen aquí a la Adobe Express. Van a poner aquí, dice, upload your photo. Y aquí, si verdad, ya lo tenía yo ahí, van a poner esa imagen, por ejemplo, esta. Recuerden, vean el video de cómo crear el logo que subí apenas en casi 3 o 4 días para que hagan sus imágenes de su, de su empresa. ¿okay? Aquí le van a poner que van a cambiarle la, el tamaño donde dice custom. Aquí en estas como cadenitas se la quitan. Porque si, cambia, si la tienen aquí activada, cuando ustedes cambian este número, automáticamente lo copia aquí. Se le quitan la cadenita y digamos que queremos hacer una DE. ¿eh? 891 por 600, 8 por 600. Y miren cómo cambia. Creo que esta, el homepage, creo que es esta de acá. Creo que este es el homepage. Luego le ponen aquí download. Lo que sí les va a decir es que crean que por favor hagan una cuenta con, con Adobe. Si tienen un, yo tengo una, un correo electrónico no sé falso que uso para cosas como estas que no quiero que me empiecen a mandar basura. Es el que uso. Una vez que lo hagan su cuenta, que es gratis, van a poder bajar la imagen. Ya tienen una imagen, se regresan otra vez aquí y después le cambian, suban otra imagen y le cambian la medida 10.80 por 19.20. 10,80 por 19, 19, 20 y miren cómo se ve ahí luego la otra 19, 20 por 19, 80 le ponen download y hacen lo mismo 19, 20 por 10, 80 ok sí, ¿verdad? 19, 20 que fue esta la desktop entonces la desktop como les digo creo que es esta imagen aquí ok esta de acá detrás esta la del portrait no sé para qué para qué la usan pero pueden tener tres por lo que me imagino pueden tener tres diferentes imágenes porque luego, luego tiene esta la del homepage luego la del desktop que es esta de acá atrás con el balón en llamas. Pero pregunten a alguien del que tenga su Meta Venture o los de Hablan. A ver qué les dicen. ¿ok? Voy a poner ese link ahí en la descripción del video. Este de acá. Se los voy a. Voy a poner este link en la descripción del video. Para que vayan y puedan así hacer su, sus capturas. Entonces con el video anterior. Ya pueden crear sus propios sus propios logos, pueden usar, usar eso también para crear estas imágenes y ya con esto pueden cambiar la medida de estas imágenes para la solicitud bueno así es que es lo que tienen que hacer familia asegúrense de hacer todo bien seguir las instrucciones para que les acepten su meta venture déjenme saber en la descripción del video si esto les ayudó como siempre dejen un like para que los nuevos jugadores puedan encontrar esta información. Muchísima suerte Estas, estos siguientes días que será que semana de Sparks ya me fui a Fresno y creo que en unos minutos empieza y a ver cómo nos va familiar. Bueno, a fin, ya que tengan un bonito día. No se les olvide visitarnos en el Discord si no son miembros aún. Ahí estamos para ayudarlos, especialmente a los nuevos jugadores. Recuerden que hay muchas propiedades todavía en Winerka por comprar si quieren unirse al nodo que tengan un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso